Continuamos en Parte y Contraparte y tenemos un invitado especial. Está con nosotros José Luis Parada, Ministro de Economías y Finanzas Públicas. Ministro, buenas noches, bienvenido a Parte y Contraparte. Adrián, un gusto compartir tu programa. Bueno, y también vamos a darle la bienvenida a Pavel Alarcón, periodista. Pavel, bueno, vamos a hablar con el ministro sobre la economía en Bolivia y en esta época de coronavirus. Bienvenido. Buenas noches, ministro. Buenas noches, Adriana. Un gusto estar con ustedes, sí. Y es un tema que cada día toma más, eh, más vuelo, pues eh, la economía parece ser la más afectada después de los seres humanos con, este, con esta pandemia. Bueno, quiero pedirle a usted que nos está viendo en su casa, que participe con nosotros. Estamos en toda Bolivia y también fuera de las fronteras. El número de WhatsApp es el 720-34-234. 720-34-234. Bueno, la economía en Bolivia, la economía en el mundo, en este momento, ministro, está paralizada. Efectivamente, Adriana, un saludo a Pavel, periodista. El tema es que hace tres meses nadie pensaba estar en esta situación. El problema que tuvimos en 2008, donde ya el sistema había tenido una falla fundamental en las pérdidas que tuvieron con cierre de un banco, y sobre todo el problema que se vino después con la caída de la bolsa, acciones, pero después de un tiempo vino la recuperación. Pero con esto del coronavirus, yo, yo hice una declaración y. No encontré otra forma, dije, el coronavirus ha puesto de rodillas a las economías más poderosas y a los sistemas de salud más eficientes, consolidados, o que se supone que tenían todo controlado. Pero todo esto demuestra la fragilidad también del sistema y como se lo viene planteando, en este momento la economía mundial ha sufrido un revés muy grande, se están buscando alternativas de solución porque definitivamente las caídas de las bolsas, eh, el cierre de las cadenas productivas, se ha cortado toda esa cadena productiva mundial porque aquí hay un fabricante de vehículos, por ejemplo, que tiene de China, que tiene de Indonesia, que tiene partes de distintos lados, pero el tema del coronavirus definitivamente ha creado un desfase muy grande y, sobre todo, que nos hace pensar en un nuevo modelo de qué manera podemos ir solucionando estos problemas. Porque un virus como el que estamos viendo en este momento pone en un conflicto muy grande porque está entre la vida o seguir produciendo. Entonces, creo que son, creo que en este momento, para la economía y, sobre todo, para los países de distinto nivel de desarrollo es un desafío ver cómo sale de este tema del coronavirus y cómo se reconduce el tema económico para seguirle dando sostenibilidad y crecimiento para más adelante. Eh, ministro, eh, el gobierno está adoptando una serie de medidas para, digamos, apalear la, esta crisis en los sectores más débiles de esta sociedad. Se, se va a dar una canasta familiar se va a generar un bono de 500 bolivianos para los que están en la escuela. ¿Estas medidas son por cuánto tiempo y son sostenibles? Lo que tenemos que hacer en, en Bolivia, hemos tenido lastimosamente 14 años de haber tenido una bonanza económica que nunca había habido, seis veces más ingreso, pero no nos preparamos para lo que venía. Lo que estamos haciendo con el gobierno en este momento que íbamos saliendo de noviembre para enero, febrero, un poco equilibrando temas del déficit, porque lo tuvimos que bajar de 9.5 a 7.2, recortando gasto, y sobre todo cortando, eh, postergando algunos proyectos que no eran de prioridad. Esto del coronavirus nos ha complicado bastante, y por un lado, el, la presidenta dio una instrucción de que se asigne el 10% del presupuesto, de la de General de la Nación para salud, sin saber que venía el dengue, sin saber que venía la, eh, el coronavirus, y eso fue que fuimos juntando, eh, sacando de distintos lados para generar ese 10% de presupuesto, que es lo que nos está permitiendo en este mom momento atender todo el tema de lo que es eh, la atención del coronavirus. Pero definitivamente no estábamos preparados. Se hizo mucho cemento, eh, pero canchas, pero en los hospitales no había no habían los equipamientos, la parte de ítems de salud, era un problema muy grande. Entonces, aquí se ha dado prioridad al tema de salud, estamos en este momento trabajando con el Ministerio de Salud y hay una comisión, un comité especial de atención del coronavirus, porque no hay otra manera. Estas medidas económicas que en un principio... Pensamos que no iba a durar mucho esto del coronavirus porque estamos dependiendo en este momento de que en cualquier momento se descubra, por ejemplo, la vacuna que sería lo que bajaría todo el tema de la atención y un poco reconduciría el tema económico y todo el tema productivo. Pero mientras no tengamos esa solución que es estructural, hay más de 40 laboratorios, como dice, como nos ha informado la OMS, de que están trabajando en el tema de la vacuna porque realmente ha destrozado el tema de la economía. Lo que hemos hecho es tratar de universalizar los beneficios. Primero, eh, en el tema financiero. Hemos trabajado con todo lo que se refiere a una reprogramación de intereses y lo que es el capital por tres meses. Eso, todos los bancos han hecho un trabajo coordinado no van a pagar hasta junio, ya han abierto los, los, el tema, los bancos, las reprogramaciones, y va a ser desde marzo. Así que la gente tiene que estar tranquila, que no se preocupe que si hoy día, 31 de marzo, no pagó, va a entrar a la central de riesgo. La ASFI ha reglamentado todo el tema que corresponde al funcionamiento marzo, abril, mayo, en esta reprogramación de lo que son intereses y capital que ahí sí abarca pequeño, mediano, grande, y se ha dado una cierta flexibilidad al sistema financiero, que por cierto hay que reconocer en los últimos años ha hecho un excelente trabajo, hay un alto nivel de bancarización en el país, eso inclusive por encima de algunos países latinoamericanos. Esta es una primera medida de fortalecer el tema del sistema financiero y el tema de la reprogramación con el tema de las deudas. En el tema de la canasta familiar, se había pensado en una canasta de alimentos con eh, productos para que puedan, de una o de otra manera, entregar a las familias. Pero cuando vimos los costos que hay, sobre todo de logística, que en algunos casos podía haber llegado ya en casos anteriores, por ejemplo, en, inclusive en los pagos del Juancito Pinto, llegaron 30-35% del monto total, era muy alto. Entonces, se vio la necesidad también por la res, por la misma restricción que tenemos de la emergencia de entregar el dinero a un primer grupo que es uno de los más de, de los más vulnerables, que son, por ejemplo, los rentistas que no tienen una jubilación, que es mucho mucha gente que está en esta situación. Juan, ¿Se tiene el dato de cuántas sí, personas son? son? Son aproximadamente 918 mil personas, estamos... ...alrededor de 918 mil... ...que van a recibir en sus cuentas... ...todos ellos reciben en su... ...tienen una cuenta de banco... ...y para evitar ese tema de corrupción es que... ...se le va a depositar directamente... ...el segundo grupo... ...es el tema de las madres que reciben el bono... ...Juana Zurduy... ...que tienen 115 mil... ...madres también... ...que tienen un bono que es bastante... ...laxo diría yo... ...para el efecto que tiene el tema de tener un hijo... Ahí también se está yendo con... Igual, ellas se depositen en una cuenta. Y por último, el tema de unas 30 mil personas con discapacidad, pero las de discapacidad grave y muy grave. No vamos a las discapacidades leves, que son otro tipo de... de que puede funcionar. Por ejemplo, yo tuve el Guillén Barret, tuve una parálisis del cuello para abajo total, y sin embargo... Es una discapacidad leve porque uno puede moverse, puede hacer su actividad. Entonces estamos yendo a ese grupo que tiene mucho más problema con el tema de grave y muy grave. ¿De cuántas personas estamos hablando? Estamos hablando de unas 30 mil personas aproximadamente y un promedio de 400 bolivianos que va a ir directamente a... son más o menos un millón, cien mil personas que van a recibir este... Esto año. se lo paga lo de los discapacitados se lo sigue pagando mediante los municipios. No, vamos a hacer, ellos también tienen un sistema en que están sus cuentas, entonces va a ir directamente a las cuentas. Por lo tanto, vamos a hacer la transferencia de recursos directamente a las cuentas de todos los beneficiarios. Estamos hablando entonces de tres grupos, personas con discapacidad severa, estamos hablando de personas que no tienen jubilación, que están a tercera edad, y de madres. Exactamente, Ajá. que son los más, las más vulnerables. Y el otro grupo vulnerable... ...y que universaliza también el beneficio de lo que pueda dar un Estado... ...aparte de la salud, es el tema del bono familia. 500 bolivianos por alumno del ciclo eh, inicial y también del ciclo primario. Aquí estamos con aproximadamente 1.500.000 personas, eh, niños. Ministro, ¿me permite? Sí. Eh, mucha gente confunde que a los que les den canasta familiar no les van a dar el bono a sus hijos. No, eh... Lo que pasa que en este caso no vamos a hacer el cruce. El que tenga, por ejemplo, un hijo en, en el colegio también puede recibir si es que cumple con los con las condiciones que estamos dando acá. A ver, si yo tengo un, un niño hasta eh, quinto de primaria, recibo este bono familiar. Sí, lo ¿Ya? recibe. Y si no tiene usted, eh, si usted, bueno, por por edad o esto. Eh, ya tiene una renta, pero no tiene un ingreso, un, una jubilación, puede recibir los dos también. No estamos restringiendo, porque lo que se trata es de llegar realmente a las personas más necesitadas en este tiempo, que es el tema que, que estamos con el tema de la cuarentena. Y el otro aspecto para universalizar la totalidad de las familias bolivianas es que estamos utilizando el pago directo de lo que es el 50% de los servicios de agua potable, eh, luz eléctrica y también el tema del gas. Entonces, entre estas cuatro medidas, más las medidas tributarias, porque los profesionales independientes no podían descargar el tema de educación, salud y alimentación. Sí. Y era un problema que como Si él hacía ese gasto, porque no lo podía descargar? Claro. Si tenía hijos... ¿qué puede? Entonces, a todos esos profesionales independientes que en algún momento se informalizaron porque se cansaron de estar pagando y con multas, con todo, porque era una presión tributaria muy grande, lógicamente se ha liberado y hasta diciembre pueden presentar estas facturas y descargarse. Ese es un alivio para esa clase media que de una u otra manera se vio afectada por una presión tributaria muy fuerte. Hay, hay un tema también los transportistas, decían que no se les permitía descargar el, las facturas por gasolina, ¿también incluiría este tipo de...? Eh, estamos analizando esa segunda parte del de, de efecto que tendría porque a ellos solo les permiten el descargo del 75% sí. del combustible y no le aceptan, por ejemplo, de hospedajes. Sí. Y lógicamente, un chofer que va a otro lado, eh, tienen que pagar hospedaje, no va a dormir en el camión. Hay algunos que sí lo hacen, pero... Lo que se está viendo acá es ver que también con el perdonazo que se hizo, que lastimosamente está en, en la asamblea, también hay una deuda de 41 mil millones aproximadamente, por todo tipo de abusos, porque era muy fuerte la presión y las multas eran totalmente irracionales, inclusive con anatocismo, intereses sobre intereses, la UFB, eh, más interés alto. entonces se ha enviado ya la ley y también ahora la, el Servicio de Impuestos Nacionales ha emitido resoluciones para que aquellas personas que no hayan podido tener el, los recursos puedan postergar también el tema de la presentación del, del, de lo que son los deberes formales en el tema ahora, tributario. Ministro, ¿qué pasa con las familias que no cumplen ninguno de los requisitos? Estamos analizando eh, en este momento... Eh, porque en primera instancia pensamos tener que no tenga ningún salario, ni ningún beneficio por parte del Estado, ni ningún salario por parte del sector público. Pero eh, ahora estamos analizando porque efectivamente hay un sector que no recibe de ningún lado. Entonces claro, porque estamos... estamos hablando de lavanderas, de los los comerciantes. El 70% sí. de la población boliviana que trabaja de manera ¿Qué informal. ¿Qué va a pasar con ellos? Pero si ustedes se fijan, Ajá. la bandera puede tener un hijo en el colegio. Ajá. Entonces, Ajá. recibe el tema del bono. Y, y puede recibir bien. la canasta también. Puede recibir la canasta. O sea, las, las dos hijas, cosas. Las dos okay. cosas. Ya. Entonces, no hay una restricción. Porque lo que estamos tratando aquí es de universalizar el beneficio. Y básicamente, lo, no vamos a hacer tampoco una discriminación de ningún tipo, lo que sí va a haber sectores, por ejemplo, deben haber en algunos departamentos los cuenta propia, ¿Sí? que salen eh, con el mocochinchi que no tienen el hijo, que no tienen el abuelito al que están cuidando y que, lógicamente, eso se está analizando en este momento para ver, porque el INE también tiene la información que es con la que nos hemos estado basando, para que los beneficios que se puedan dar no estén directamente, no alcance a la mayor cantidad de población boliviana. Es difícil porque al principio pensamos nosotros que era un mes, ahora lo hemos tenido que ampliar a tres meses. Entonces, todas las medidas que estamos tomando es para tres meses, es un esfuerzo que está haciendo el gobierno. Y lógicamente lo que queremos es que se están recibiendo también reclamos o cartas, para tratar de llegar al 100% de la población, porque esto del coronavirus y este esfuerzo que está haciendo el pueblo boliviano de lucha contra el coronavirus no excluye a nadie, o sea, todos están haciendo el esfuerzo, todos la están sufriendo y creemos nosotros de que eh, por lo menos la instrucción precisa de la presidenta es tratar primero que en la salud cualquier boliviano pueda ser atendido con su respirador si llegara a un caso extremo, y también con este tipo de apoyos que se tienen que dar a todo lo que es la lucha contra el coronavirus. Bueno, vamos a ir a unos cuadros para que la gente recuerde estas medidas económicas. El primer cuadro, medidas económicas durante la cuarentena. Sí, nos vamos a los cuadros. Se crea el bono familia destinado a las familias con hijos en colegios fiscales. El monto será de 500 bolivianos por hijo. Las personas con créditos bancarios no pagarán dos meses del capital de la deuda. Eso ya nos adelantaba el ministro. El siguiente cuadro. En las medidas económicas durante la cuarentena. En este caso, por ejemplo, ya no son dos meses y no solo el capital. Ese fue el primer decreto. Ajá. Ahora... Ya está tres meses de capital e intereses y ya los bancos han hecho su propia reprogramación automática y aquel que tenga alguna duda puede acercarse al banco. Pero ya la mayoría en el sistema financiero ya ha hecho por lo menos hasta junio. Antes habíamos pensado abril y mayo, solamente dos meses, ahora entra marzo también. Así que para tranquilidad de los que están negociando en este momento o a los que se le ha hecho la reprogramación, también entra marzo, porque si no entraba marzo y no pagaba los intereses, estaba en mora y era una penalidad que no es culpa de ninguno de los deudores o de los prestamistas que se tienen. Entonces, se ha incorporado marzo ya la ASFI no va a tomar ninguna medida, ni los bancos tienen que hacer previsión de algún tipo por este aspecto por marzo. Por, por lo tanto, ya hasta junio eso ya está solucionado. Eso es importante recalcar. Entonces, ya son tres meses y esa es una buena noticia. Se crea el bono familia, ya lo dijimos, el segundo cuadro, el impuesto a las utilidades no se pagará en abril, el pago se realizará en el mes de mayo o en plazos, y se prohíbe cortar los servicios de luz, agua y gas mientras dura la cuarentena y la crisis de salud. Internet también, ¿no? Eh, lo que pasa que también está en el tema, lógicamente, lo que se está sol lo, cómo se está solucionando uh -huh. todos los temas, por ejemplo, ahora es mediante el Internet. Por ejemplo, para evitar los contactos ya se crean los grupos de trabajo con los que se está trabajando en este momento. Y lo que estamos haciendo también en, en este aspecto es que no se puede cortar ninguno de los servicios. Si hay alguna deuda y ahora también se aumenta la posibilidad de que el gobierno va a pagar tres meses de agua, luz y también el tema de gas. Por lo tanto, creemos que con esas medidas están asegurados, primero los servicios básicos y entre todos los servicios que presta el Estado y en estos tres se baja el 50%. Ahora, dice, ¿qué pasa? La gente llama mucho y pregunta, ¿qué pasa yo que soy inquilino, que tengo que pagar el alquiler? ¿Cómo se podría ayudar a ese sector de la población? Como este es un contrato entre privados, ahí estamos analizando, haciendo algunos eh, algunos algunas simulaciones de ver cómo podemos en consultas con cada uno, porque son grupos muy fuertes. Nosotros pensamos, es increíble, pero el tema de alquileres e inquilinos es, es una gran cantidad de gente que hay. Parece que eh, estamos coordinando con el Ministerio y la parte de vivienda para ver <coughs> qué alternativa podemos dar, porque algo también que hay que pedir la tolerancia a los dueños de casa en este caso es que en el tema no se puede pedirles que no desalojen a la gente porque estaríamos en un problema mayor. Se están viendo las alternativas y creemos ese reclamo nos llegó hace aproximadamente la semana pasada eh, y se lo está analizando porque de una u otra manera es una gran cantidad que está involucrada en este sector. ¿Y cuánto ministro, tiempo se les podría dar la respuesta, ministro? Mi, ministro, le, hago, le hago una pregunta, disculpa, no. Adrián. Eh, hoy día España sacó un decreto precisamente sobre los alquileres. Ellos dicen no se paga durante seis meses y el, el Estado aparece como garante para microcréditos de pago de estos alquileres durante un año. ¿Se podría jugar un poco con esa alternativa? Eh, estamos analizando todas las medidas que están tomando a nivel mundial, a nivel latinoamericano y analizando también con las posibilidades que tenemos ahora. Hay muchas alternativas y estamos viendo en este momento cuál puede ser una que nos pueda, de una o de otra manera, buscar equilibrio entre los ambos sectores, entre los que alquilan y los dueños de, de, de vivienda. Entonces, creo que se está analizando esto, como estamos trabajando en este momento, hemos ido solucionando lo esencial, dar en el tema de lo que es una estabilidad y creo que este es un tema que se lo va a tener que ir atendiendo. Yo creo que esperemos, no quiero dar fechas porque estamos acumulando el tema de información que también a veces esa relación no, no está oficializada porque uh -huh. pagaba factura, en fin. Entonces hay algunos casos en que sí están están como alquilantes, pero no están registrados oficialmente. Claro. Entonces es, es todo un conflicto. Es, es un conflicto que se genera justamente, pero se están analizando todas las... Tendrán que nativas. ponerse en blanco para poder acogerse. Efectivamente, es una buena ¿no? Es una buena opción, ¿no? Ponerse en blanco, como dicen, entrar en la parte formal y ser parte de la solución, digamos, ¿no? porque ahí vienen ya los problemas y después si es entre privados, no nos siempre dicen es mejor un buen arreglo que un mal, un, que un mal juicio. mal juicio, ¿cómo es? un buen hacerlo, un un mal mal arreglo, un mal juicio. Entonces, aquí lo que deberíamos nosotros es ver un poco, hay muchos de esos casos, porque cuando llegó el reclamo, oiga, eh, tiene la factura el señor, le da, no, no, no, no lo tengo. Entonces, te creo que ahí se están analizando las, las opciones donde también tendría que entrar en algún momento, si hay que tomar eh, la decisión de entrar, como usted dice, formalizar también el servicio de impuestos nacionales, ver la manera como se soluciona. Ahora, Ministro, usted decía lo que me llama mucho la atención al principio que es la primera vez en Bolivia que se destina el 10% para el tema de salud. En estos últimos 14 años, ¿cuánto se había destinado? Eh... <coughs> Nunca pasó de un 8, 5, 8, 7. Recién comienzan a preocuparse de la salud cuando el gobernador Rubén Costas en Santa Cruz, yo era secretario de Economía y Hacienda, comienza a hacer un trabajo porque nos entregan cinco hospitales sin ni un centavo. Como hacía el gobierno. Entonces, Pero tampoco nunca atendieron. Ahí, por ejemplo, hay que ser claros, en el tema de salud juega mucho el tema de las, de las cajas. Porque ellos tienen casi el 3.1% de, de todo lo que es el presupuesto de salud, porque ese es aporte del Estado indirecto a los trabajadores que va a las cajas. Entonces, eso va 3.1% 3 eh, del PIB, digamos. no Y eh, por otro lado, 2% en ese tiempo lo tenía el gobierno central y un 1.4% que lo tenían gobernaciones y municipios. Entonces. Este El año pasado en la desesperación del, del anterior gobierno en el tema de la reelección Es que comienzan a hacer el seguro único de salud Porque en las encuestas se vio el desastre que era salud y lo estamos viendo en sí, este sí. momento Entonces comienza a tomar un seguro único de salud pero sin recursos Entonces comienza a hacer proyectos, por ejemplo, el hospital de Montero Que nos dijeron que era un crédito español El hospital de Montero que eran 62 millones de dólares bueno, resulta que cuando nos sentamos ahí, no, son recursos del Tesoro General del Estado. Entonces, cuando se había sacado en algún momento también un crédito para el tema de hospital. Entonces, nunca pasó de un 8% el tema del presupuesto general de la Nación, 8,8.5%. Y este año, como habían muchos programas, programitas, inclusive contrataciones de extranjeros, en fin, lo que se ha hecho es juntar todo como eje ordenador, el seguro único de salud y todas las contrataciones van también para ese servicio porque si ya se decidió y ya se sacó la ley bien o mal en, en los años anteriores lo que corresponde ahora es que con un 10% esa salud tanto de primer y segundo nivel tengan las condiciones para hacer el trabajo preventivo que no había porque los municipios no tienen plata con la caída del precio del barril de petróleo lógicamente lo primero que hacen porque la salud no es negocio no es negocio político ya es pues mejor inaugurar una canchita es, por eso es mejor inaugurar un coliseo, eso rinde políticamente pero estamos viendo que en este caso de la salud, por eso es que ahora la presidenta dio la instrucción y otras veces también había el monto del presupuesto en el ministerio y se ejecutaba solamente el 80% entonces lo que se está haciendo ahora es que peor con esto del coronavirus, darle toda la fortaleza al presupuesto y todo lo que venga de ayuda o algún crédito con relación al coronavirus, se están haciendo las compras para fortalecer todo este tema de los hospitales. Pero, ministro, una cosa que, que me llama la atención y una pregunta que quisiera hacerle, de ese 8% que se destinaba, ¿cuál, ¿qué porcentaje iba realmente a eh, hospitales, equipamientos, a ítems de médicos? ¿Y cuánto se iba en salarios... Y en eh, todo eso. Hay una distorsión en el, en el sector de salud, uh -huh. fueron creciendo, creciendo la parte administrativa, es muy grande la parte administrativa y la parte médica ha, sí, ha crecido en menor proporción y en equipamiento lo único que se hizo fue construir el cemento, hay muchos hospitales ahí que han sido construidos muchas veces sin cumplir, cumplir las condiciones, sin embargo, no tenían equipamiento ni tampoco médicos. ¿Es decir que hay más administrativos que lo que se necesita ahora es médicos? Efectivamente, si uno revisa todo lo que es el sector de salud, hay más administrativos en todo lado que, por ejemplo, médicos, enfermeras, ayudantes de enfermería y otro tipo de profesiones relacionadas, por ejemplo, en la especialidad médica. Entonces, ahí tenemos un déficit y ese es un tema en ese 10% hay que ordenar y también yo creo que hay que comenzar a revisar y reestructurar todo este tema. ¿Y esto se puede revertir? Se tiene que revertir porque está de por medio la salud de los bolivianos, o sea, no podemos seguir nosotros gastando recursos en, por ejemplo, en gastos que no van directamente a lo que es la salud de los bolivianos. Muchos de los problemas que tenemos hasta el 2018 que hemos tenido, como le digo, 14 años, casi 6 veces más plata, 51%, casi 6 millones de personas, no tenían ninguna cobertura financiera de salud, o sea, 6 millones de personas, y esos son datos oficiales del anterior gobierno, cuando hicimos el análisis, 6 millones de personas que eran medicina de bolsillo, ¿cuál es la medicina de bolsillo? Si usted tiene plata, la paga, si usted tiene plata, se va a curar afuera, como hicieron varios ministros, por ejemplo, del anterior régimen, que no se quedaron a curarse aquí porque sabían eh, lo que era la salud. Han salido a Brasil, han salido a Chile, han salido a, a todo lado, a, a Cuba, pero no, no han sido atendidos acá. Entonces, el problema que hay, esa, esa, esa salud de bolsillo, eso muchos bolivianos definitivamente no lo pueden hacer y eso es lo que se está buscando ahora y esperemos que a pesar de esta pandemia que hay en este momento, y los recursos que se están destinando, tratar de ordenar también el tema de salud. Ministro, las pymes y mipes ¿qué medidas van a tener para en, en este tiempo O sea, en primera instancia ya hemos tomado con el, con el Banco Unión. El Banco Unión tiene entre 60 mil, la 80 mil entre pequeños y medianos. Y ahora estamos viendo la posibilidad de todo este trabajo de los tres meses de, de lo que es la reprogramación de intereses y, y capital, ver cuáles son los problemas que se le vienen presentando. Porque, lógicamente, las pymes han sufrido mucho, las pequeñas y medianas industrias, con el famoso doble aguinaldo de antes. Sí. No se terminaban de recuperar cuando venía el doble aguinaldo político y terminaban reventando a varias de esas, de esas empresas. Entonces, lo que estamos tratando ahora es de ver cómo van estos tres meses y vamos a tratar de trabajar directamente. Y el Banco Unión lo está haciendo... Y también cada institución también está atendiendo todo lo que es pequeña y mediana industria prioritaria. O sea, pero sí se las va a reactivar. No queda otra. A ver, lo que pasa es que estamos en un periodo en que a nivel mundial y a nivel nacional el impacto del coronavirus es como cuando un boxeador le pega un puñete de esos que no sabe ni dónde está en este momento. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, primero había que frenar el deterioro. ...atender el tema de salud... ...con todos los recursos disponibles... ...que es lo que se ha hecho hasta este momento... ...y ahora también hay que pensar... ...en reconducir la economía... ...cómo la va a reactivar... ...y la pequeña y mediana industria... ...juega un papel fundamental... ...por la generación de empleo permanente... ...porque en algunos casos... ...estas pequeñas y medianas... ...e incluso las empresas familiares... ...son las que generan una buena cantidad... ...del empleo directo... ...entonces vamos a trabajar y hay que comenzar a trabajar y para eso también a nivel los organismos internacionales, a nivel mundial y los países están generando recursos, primero para combatir el coronavirus, pero también ya están pensando en la reconstrucción. Fíjese lo que está pasando en Estados Unidos, Adriana, ahorita y Pavel. Estados Unidos posiblemente abre su economía el 12 de abril, porque ahí viene un tema de que o me muero con el coronavirus o me muero de hambre porque en Estados Unidos el 80-82% es empresa privada, cuenta propia y no depende del Estado entonces es una economía que funciona de acuerdo al incentivo privado por lo tanto creo que eso es lo que están analizando varios países en este momento Le está pasando Europa que sí. tiene una pérdida bastante fuerte sí. Y que llegue un momento en que, ¿qué se va a comer? ¿Cuál va a ser el tema de la producción? Entonces, a nivel internacional, yo estoy confiado en que en cualquier momento pueda aparecer la vacuna y pueda bajar esta, esta tensión y reconducir el tema de la economía. Pero el daño, ya en este momento, está hecho. Y los gobiernos, que nos ha tocado a nosotros, eh, en eso es muy clara la presidenta, dice, bueno, salíamos de noviembre de un desastre, de una administración desastrosa de la bonanza en la cual subieron el déficit y todo. Entramos con el coronavirus, pero hay que solucionar los problemas, pero a la vez pensar también cuál va a ser el camino que hay que tomar para adelante. Y creo que Bolivia tiene el potencial, tiene una gran ventaja, porque el 85%, 80-85% de los alimentos se genera en el país, por lo tanto, si mantenemos esa cadena productiva, es más fácil el tema de las otras soluciones por eso es que también en el tema de abastecimiento de lo que son materias primas para la industria nacional, que es una de las que más está sufriendo en este momento lógicamente vamos a tener que ver también formas de reactivación que primero se mantenga tema de alimentación tema de los servicios básicos, especialmente salud y también básicamente toda la cadena productiva que nos permita de una de otra manera seguir manteniendo esta estabilidad que se ha mantenido hasta ahora. Bueno, vamos a ir a un cuadro más eh, y hay una pregunta que tenemos para hacerle. Medidas económicas durante la cuarentena. El Banco Central de Bolivia aprueba un crédito de 7 mil millones de bolivianos al órgano ejecutivo. ¿De dónde salen esos 7 mil millones? A ver, eh, generalmente eh, el Banco Central de Bolivia uh -huh. puede hacer créditos cuando se trata de emergencias. En este caso, lo que tenemos, el crédito es en bolivianos, en algunos casos será temas de emisión y también con utilidades que puede tener el banco en algún momento. Entonces, esos 7 mil millones van a servir en primera instancia para atender todo lo que se refiere al tema de coronavirus y también contrapartear el tema de recursos externos. ¿Por qué? Tenemos que, por ejemplo, créditos externos en carreteras que necesitan pagar una contraparte entonces se va a atender el tema de coronavirus y en este momento cualquier eventualidad que se pueda ir presentando, por ejemplo también de, esto, de estos créditos también hay que ver el fondeo que hay que hacer para en el caso de las eh, en el caso de algunos bonos y también lo que estamos haciendo es en el tema de lo, de lo que es el, el tema de la reprogramación del crédito este es un, un monto que todos los países lo están haciendo. Tengo entendido, por ejemplo, Perú está sacando, si no me equivoco, como 24 mil millones de dólares, para, porque eso depende también del tamaño de la economía. Esto es lo que nosotros estamos eh, aprobando, no es que se lo va a gastar de la noche a la mañana, sino que simplemente de acuerdo a los requerimientos y al ordenamiento y a la programación que se tiene, se los van a ir utilizando. ¿Y eso sale de las reservas? No, no se toca nada de reservas porque es en bolivianos, esto, esto simplemente es parte de emisión y algunas utilidades que tiene el banco. Ministro, una consulta. A la mora bancaria ha crecido mucho en estos últimos meses, a partir de noviembre, de octubre del año pasado. ¿Se podría hacer un decreto, algo para que esta mora, eh, tanto la, la última como la anterior... Eh, puedas renegociarse nuevamente a los bancos, una manera de dar agilidad económica a esta gente que podría reprogramar estos créditos que están en mora, que eh, hasta, castigo, hasta castigo en las fichas. desde de, de noviembre, efectivamente, cuando hubo una salida de dinero, sí hubo un momento en que subió la mora, pero después se fue estabilizando. Entonces, no está muy, muy alta en este momento, y con estas reprogramaciones yo creo que se pueden ir tomando y corrigiendo algunas... Eh, algunas si son empresas o sea unipersonales si son empresas grandes, medianas está el mecanismo de la reprogramación la verdad que a veces era muy estricto el tema del, de los tiempos y cualquier, cualquier falla que había inmediatamente se la consideraba como mora y los bancos tenían que empezar a previsionar eh, se está controlando la ASFI está, está controlando todo este tema de la mora ahora vamos a tener al 31 hoy día Cerramos el trimestre del el primer trimestre que es donde hacemos la evaluación también de, de todo el comportamiento del sistema financiero y conforme se vayan presentando los problemas, así como está el, este tema de la reprogramación, seguramente también si la mora eh, tiende a subir un poco se tendrán que tomar las medidas, porque la mora también es efecto de la desaceleración que se había dado por la caída de precios de materias primas que ya se venía a venir. Desde el 2014 aproximadamente. Ministro, en el paquete aprobado por Trump la pasada semana se prevé 500 mil millones de dólares para protección del sector productivo en Estados Unidos. ¿Cuánto destinaremos nosotros, midiendo las economías obviamente, para la protección del sector productivo de las empresas? Eh, estamos trabajando con el Banco Central porque son políticas distintas ya no es solamente la política fiscal del gobierno, sino sí. que también viene política monetaria, tiene el tema de política crediticia tiene el tema de incentivos también por la parte tributaria entonces, ya aquí tenemos que comenzar, lo que les decía antes a reinventarnos y ver cómo incentivamos la economía por ejemplo, antes de que suceda esto estábamos comenzando a exportar carne a la China uh -huh. entonces, hay un potencial grande, lo que necesitamos es tener a nivel internacional y en el nivel interno, estamos haciendo seguimiento permanente, en reuniones permanentes con el Banco Central, coordinamos con Asoban, también en, en, en Asoban está el, el Banco Unión, todas las instituciones. Y ahora vamos a comenzar las reuniones con los sectores privados, por ejemplo las cámaras, porque... Efectivamente, son los que en este momento están sufriendo el impacto de todo lo que son las medidas que se vienen tomando. Bueno, Ministro, ya para terminar la entrevista, esta, estas medidas económicas que van a beneficiar a los bolivianos, ¿a partir de cuándo se las va a cobrar y cuál va a ser eh, la forma de pago? ¿Y por cuánto tiempo van a durar? Eh, bueno, estas medidas son tres meses que vamos a utilizar. Eh, Empezamos el viernes con lo que es eh, la canasta familiar. Este viernes. Este, este viernes okay, comenzamos sí. a pagar. Yo creo que va a ser un millón, cien mil personas que van a recibir en sus cuentas ya ese bono. El, el, el bono familia es más un poquito más complicado porque tenemos que tener... Estamos tratando de no manejar efectivo. Y estamos tratando de que eh, con cargo al apoderado, al padre que del colegio puedan tener una cuenta para hacer el depósito. Por eso nos estamos atrasando un poco más. Lo que estamos tratando en lo posible es que no haya la relación esa de que alguien va con, con la bolsa de dinero a pagar a esto, porque crea mucha susceptibilidad. Entonces, yo creo que para la próxima semana podemos ya estar implementando el tema de, de lo que es el, el bono familia y todas las demás, todas las demás medidas. Por ejemplo, lo del agua-luz, ya a partir de abril ya va subiendo el, el gobierno el, el pago del 50% de agua-luz y el tema de gas. Así que estamos implementando todas esas medidas. Hemos tenido que cambiar algunos sistemas, sobre todo en el sistema de pago y de transferencia que se tenga que hacer e incorporarlo en los decretos. Pero a partir del viernes ya empieza este y conforme vayan avanzando, vamos a ir pagando todos los compromisos que hay. ¿Y los que no tienen cuentas en los bancos? Ahí vamos a tener que tener algún sistema de declaración jurada y de entrega y también el mecanismo de quién va a ser el que va a entregar. En este caso, por ejemplo, el, había un bono de educación que los pagaban las Fuerzas Armadas. Uh -huh. Entonces, ahí vamos a ver el mecanismo tratando en, eh, de cortar todo lo que sea signos de corrupción o que puedan dist, eh, distorsionar la entrega o distraer recursos. Estamos tratando, por eso estamos tardando más, en el sistema que tenga total transparencia, esa es la instrucción de la presidencia, total transparencia para que llegue al beneficiario final y no se vaya quedando en esos caminitos que hay siempre eh, en las rutas alternas. Bueno, ministro, gracias, gracias por haber venido, gracias por estar en parte y contraparte. Lo esperamos la próxima semana para que sigamos hablando sobre estas medidas y cuán exitosas han podido o no ser. ¿Está bien? Gracias, Adriana. Pavel, un gusto haber compartido con usted. esta gusto ha sido nuestro. Gracias. Bueno, continuamos en parte y contraparte. Nos vamos un corte.